Hoy quise hacer este audio, sin ningún guión, sin nada. Solo lo que sale de mi ser, de mi alma. Siempre he tratado de motivarte, de motivarme, pero hoy no. Hoy quiero que sepas que está bien llorar, que está bien si solo quieres descansar. Si no te quieres levantar No somos máquinas Somos humanos E incluso una máquina se avería Si no la pagas un día Si no la pones a descansar Hoy permítete comer todo lo que quieras Llorar, enojarte, dormir Cuanto lo desees Siempre y cuando eso no te afecte Ni afecte a los demás, ¿verdad? La vida siempre nos ha enseñado Desde niños A levantarse y no llorar Cuando te caes y te lastimas En mi caso muy personal me decían Los hombres no lloran, levántate Pero nunca me dijeron que podía desahogarme, que sí se podía llorar. Y fui creciendo y solo se puso peor. Pero nadie me entendió, nadie me apoyó, nadie me dijo, estoy aquí para ti, confía en mí, no estás solo. Hoy te digo a ti, que somos millones con esta enfermedad que no estás solo y que juntos saldremos adelante yo te quiero, yo te apoyo estoy contigo, soy tu amigo sé que a veces la vida no es color de rosa como lo imaginaste y sé que sufres y sé que lloras y llorar está bien pienses que ya nada tiene sentido, que no te quieres levantar, porque no es así, hay muchos que confían en ti, yo confío en ti, y tal vez hoy te insto a desahogarte, pero mañana tal vez te sientas mejor, tal vez mañana no vas a llorar, y te vas a elevar, las estrellas brillarán para ti, y tal vez, y solo tal vez, puedas ser feliz. Si ya estás suscrito, te invito a dejar tu like, y si no lo estás, te invito a estarlo, a suscribirte y a formar parte de esta bella comunidad. Se te quiere mucho.